En este curso, lo que vamos a, a, a aprender es a, a gestionar eh, todo lo que tiene que ver con nuestros documentos y, y, y las referencias bibliográficas eh, a través de una herramienta mm, en línea que se denomina EndNote eh, Basic. Eh, por lo bueno, aquí tenéis en, en esta, pues este es el guión del curso que os voy a dar. Eh, bueno, aquí tenéis los contenidos generales. ¿Mm? Vamos a aprender a, a guardar, organizar documentos y referencias, compartir en grupos. Eh, vamos también a crear bibliografías sencillas, a, a formatear un documento. Y bueno, sobre todo vamos a ver todas las funcionalidades que tiene mm, EndNote. ¿Mm? Que tenéis aquí el, el enlace, que es una guía de la, de la BUS, que es como la guía de Mendeley, pero para EndNote. ¿eh? Por si necesitáis usarlo. Y eh, luego, eh, como ayudas también, pues dentro de nuestro canal de YouTube de CAI Antonio D'Ulloa, tenéis aquí también lo mismo que teníamos una lista de reproducción de Mendeley, tenemos una lista de, de nodes básicos y de No en general. ¿vale? Sin duda, la principal ventaja de usar un gestor eh, de referencia es que nos va a ahorrar eh, miles de horas en investigación. Y, y de verdad que esto es muy importante, que seáis conscientes de lo que os va a facilitar el uso de un gestor, pues tanto lo, ya sea la elaboración de un trabajo académico, o, como la elaboración de la tesis doctoral o cualquier. Entre los aspectos más destacables de de NOVASIC es que es un gestor de referencia online, eh, es un gestor al que tenemos acceso porque está integrado en la base de datos WOS, o Opsign, que es actualmente un producto de Clarivate Analytics. ¿Mm? Ventajas importantes de know Basis es que es un gestor fácil e intuitivo, ¿Mm? eh, disponible de manera online a través de Internet. Características generales de, de No, y aquí citamos a Rachel Maran, que es responsable de formación de, del gestor en, dentro de WOS. Pues podemos destacar eh, con que cuenta hasta unos siete procedimientos para, para importar referencia. Desde el podemos trabajar con más de 3.000 estilos bibliográficos. Podemos añadir eh, PDFs hasta eh, 5 gigas. Y eh, en algunos casos podríamos eh, sincronizar la versión web y la de escritorio. Pero solo en las últimas versiones. ¿eh? La versión escritorio de No Basic, de no Basic eh, sí que es de pago. ¿Mm? No funciona con Windows, con Mac, eh, iPhone y iPad. Claro que, eh, como muy bien explica eh, Rachel Mangan, el, el, los niveles de acceso realmente son tres. ¿Vale? Eh, el primer sería el acceso público, que es una cuenta básica y gratuita, ¿sí? pero que tiene limitaciones, es decir, no tiene todas las capacidades. ¿sí? Aquí tenéis la, la, URL de, la URL de acceso para crear esa cuenta gratuita. El, el acceso más recomendado sería el que ya os he mencionado, vía WebSign, well que como os he dicho, esta, es esta importante base de datos multidisciplinar, que es el que nosotros vamos a utilizar para este curso, entonces, eh, para ello podemos acceder a, a EndNote bien si ya tenemos registro personal de Web of Sign, podríamos utilizarlo, o bien pues si mmm, directamente tenemos o nos creamos en algún momento la cuenta de EndNote desde un ordenador eh, conectado a la red de la universidad, pues con ese mismo, eh, con ese mismo, es, ese mismo registro, sin nombre de usuario y, y clave, vamos a poder acceder. ¿Mm? Podemos acceder a la voz porque nos la da la FECIP. Y luego eh, la, la última opción sería la, el no escritorio, eh, que como os he comentado es una versión de pago. ¿Vale? Aquí tenemos una comparación del de, no básico con, con la versión escritorio. ¿Mm? Más que nada, bueno, aparte de para que veáis la, la diferencia. Eh, pues para que veáis lo que lo que podemos hacer o lo que podemos utilizar eh, con uno y con otro. Si dais cuenta, por ejemplo, aunque, aunque no eh, se puede usar con Macintosh, Windows y tal, podéis ver el, alm el almacenamiento de referencia, hasta 50.000, eh, el espacio, que aunque ahí pone 2 gigas, eh, eso es para las cuentas gratuitas. Mm, nosotros, si hacemos el acceso institucional, pues tendríamos cinco. Y un poco, pues todas las la diferencias, ¿vale? Que hay entre una y otra. Eh, eh, bueno, aquí os he incluido, pues como curiosidad, ¿m? que eh, incluso eh, algunas revistas, fijaros, eh, a veces piden a, lo, a los investigadores que para la bibliografía utilicen el Node, pero además el Node Demo. ¿m? Si no, eh, vais a poder trabajar con el Node Basic, y si queréis probar la versión de escritorio, podéis bajaros esta demo durante 30 días y usarlo además de manera sincronizada, ¿vale? Con la versión online y eh, también, por ejemplo, con, con PowerPoint. ¿Mm? Hago clic desde Acceso. Me sale esta pantalla de, de Red Iris. Le digo Aceptar. Y ahora mismo, ¿veis? Estoy dentro de la base de -Well Sign. Y ahora yo lo que haría sería Iniciar sesión. Fijaros, yo voy a, a, a iniciar sesión realmente con mi cuenta de EndNote Basic. Le digo iniciar, pero ya veréis que, que me va a permitir entrar en la base de datos, ¿veis? Aquí aparece mi nombre. Y si yo ya después me voy a herramientas, aquí veo que está EndNote. ¿Veis? Pues pincho ahí y ya accedería al gestor de referencia. Vamos a esperar que cargue. Y ya, pues, este es el interfaz. Bueno, lo primero que vamos a hacer es eh, explicar este interfaz. Vamos a explicar eh, las opciones principales, este menú de aquí superior y, y, y esta parte de aquí, que es el panel lateral. Que, como veis, bueno, yo lo tengo larguísimo porque tengo un montón de carpetas creadas, pero bueno. Si os dais cuenta, eh, este panel se puede ocultar por si solo quiero ver las referencias. Igualmente aquí eh, puedo mostrar donde pone Show Getting Started Guide. Puedo ver que tengo aquí una ayuda del, del gestor. Eh, si alguien quiere cambiar el interfaz desde opciones, se puede poner en español. ¿vale? Fijaros que en este panel lateral yo lo que veo es una opción de búsqueda fundamental para poder buscar dentro de mis referencias aquí tengo mis referencias eh, en mi caso como veis tengo 2.162 esto es una ventaja de, de no que podemos ver eh, automáticamente el número exacto de documentos que tenemos eh, no solamente pues todas mis referencias, sin archivar, listas rápidas sino también en los grupos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues puedo ver muy bien que aquí tengo 44 referencias guardadas. Eh, fijaros que eh, en este caso el no, eh, no habla de carpetas, sino que a todo lo llama grupo. Y si os fijáis, cuando al lado de un grupo tenemos el icono este de unas personas, esto quiere decir que estos son grupos creados por mí que yo he compartido con otros. Y, de hecho, al final del todo, puedo ver, en cambio, los grupos compartidos por otros. Es decir, grupos que han creado otros usuarios de SNOW y, que, y esas personas que han creado esos grupos lo comparten conmigo. Eh, voy a explicaros la, las carpetas eh, que vemos aquí para qué sirven. ¿Mm? Eh, como ya hemos visto, todas mis referencias serían todas las referencias que yo tenga guardado en mi base de datos. Eh, eh, sin archivar, son eh, referencias que no tengo organizadas en ninguna carpeta. La lista rápida o quick list en inglés eh, se puede utilizar para crear yo, mm, por ejemplo, imaginaros que estáis haciendo. Un paper o un artículo de revista y queréis seleccionar desde todo desde toda la base de datos que tenéis en el Node, determinados artículos que vais a, a pues, crear una bibliografía sencilla o porque es la bibliografía de ese paper, pues podéis ir utilizándola en esta lista rápida. Eh, la papelera, que sería la trash en inglés, como veis, es, bueno hoy lo, lo he limpiado porque tenía un montón, lo he dejado a cero. Y ya os digo que aquí pues, tenemos las distintas carpetas que yo voy creando conforme a mi organización. Eh, que, eh, aquí tenéis eh, como los ejemplos de búsqueda, eh, que en lugar de usar el operador booleano, pues usa el más y el menos. Y podemos usar también truncamientos, podemos usar las comillas, o sea que si os, fica, os fijáis. Eh, Fijaros, por ejemplo, que en la búsqueda rápida, pues, un espacio se puede entendir, entender como un operador booleano OR. ¿Mm? Entonces, si os fijáis, estas son la, el lenguaje de interrogación de cualquier base de datos. Entonces, yo voy a hacer un ejemplo. ¿no? Eh, voy a buscar diatoms. Bueno, ya lo tengo hecho de antes porque he hecho pruebas, evidentemente. Por ejemplo, yo puedo buscar aplicaciones de la diatomea, ¿no? lo voy a buscar, lo busco en inglés o lo puedo buscar también en español, le doy a buscar. Eh, perdón, a ver, vale, eso. Y veis que he recuperado 193 resultados. Pero ahora fijaros, si yo hago esa misma búsqueda utilizando los operadores booleanos, tal y como me indica el no, usando el más, y yo pongo... Eh, más diatoms, más application, le estoy diciendo que me recupere ambos conceptos combinados, o sea, que solo me devuelva de todas mis referencias, aunque también puedo buscar dentro de una carpeta. Si eh, queréis comprobar cuál es la suscripción que tenéis de, de Note, si nos vamos a opciones, aparte de poder cambiar el idioma, Aquí vemos opciones sobre la contraseña, la dirección de correo electrónico, la información del, del perfil y la suscripción. Lo bueno, voy a enseñar para que veáis que en mi caso, veis, pone que mi acceso es a través de web o sign. ¿Mm? Eh, en el No Basic eh, más o menos, eh, podéis, utilizar, podéis crear hasta 500 carpetas distintas, ¿vale? Carpetas, eh, lo que no llama grupos, ¿Mm? ¿vale? Nosotros podemos, eh, igual que en Mendeley, podemos eh, tener eh, un, una referencia, puede aparecer en más de una carpeta. Por ejemplo, fijaros, si yo, yo voy a buscar eh, un autor que se llama Elsie, le voy a dar a Search y voy a pinchar aquí. Bueno, perdón. Voy a pinchar en la referencia, porque quiero que veáis, ¿veis? Esto sería una referencia con sus campos ya guardados en Node, como la tengo guardada en dos carpetas distintas. ¿Mm? En la carpeta antirretroviral y efectos adversos. ¿Mm? Es muy interesante esta opción que veis al lado de los autores, que es una lupa, de forma que, de forma que si yo pincho aquí, yo puedo eh, recuperar desde mi base de datos todos los artículos que tengo sobre ese autor, ¿vale? Por ejemplo, voy a pinchar en antirretroviral, eh, voy a pinchar en este título y como veis, si hago clic aquí en la lupa, ¿ves? Me dice buscar para este autor en todas mis referencias. Pincho aquí y en este caso, bueno, pues dice que solamente hay este artículo. Si yo quiero uh, ver la referencia completa, fijaros que aquí tenemos una opción que es show empty files, ¿vale? Que sería ver los campos de la referencia que están vacíos. ¿Mm? Como veis, eh, en este caso la referencia ya guardada es muy larga, entonces puede ser cómodo hide empty files. Y, muy importante, ¿m? este botón que tenemos aquí de full text, porque lo que hace es, si yo además estoy eh, logueada en el catálogo Fama, me busca el full text, el texto completo, a través del Dol, ¿vale? De manera que si además yo estoy accediendo a los recursos suscritos, pues me puede dar ventajas. ¿m? Así que yo podría pinchar aquí, y fijaros que me va a llevar probablemente ¿sí? a, la, a la página de, de la revista. ¿sí? Si además esta revista está a texto completo, pues yo voy a poder acceder al PDF. ¿sí? Bueno, de todas maneras, después veremos cómo con el no se gestionan los adjuntos. También eh, en, dentro, del, dentro de la referencia... ¿sí? Es importante que tenemos aquí eh, un, un campo que es eh, este de Research Notes, donde yo puedo hacer anotaciones sobre, sobre mi investigación. Fijaros que yo puedo pinchar en una carpeta o grupo, por ejemplo, en antirretroviral. Anti, retro, en este caso tengo 23 documentos y es muy interesante todas las opciones de ordenación que me da. Fijaros que puedo ordenar por autores, por los años de publicación, por el título del artículo, del libro, la fuente e incluso fijaros por la cita, etcétera. Para añadir eh, documentos a, a una carpeta, ¿eh? imaginaros si yo estoy, por ejemplo, en la carpeta en File ¿sí? y yo quiero guardar estos tres documentos en una carpeta concreta, lo único que tengo que hacer es seleccionar los que me interesen, o todos, o la página. Veis que lo puedo copiar a la lista rápida, los puedo borrar y los puedo añadir a un grupo, ¿vale? Por ejemplo, análisis químico. Y, por ejemplo, una referencia. Eh, esta no, porque no tiene nada. Por ejemplo, cromatografía. Esta, si yo le doy a delete, Fijaros que os dice claramente que se va a la papelera. Ahora veréis que la papelera, que no tenía cero, ¿veis? Ahora ya tiene dos. ¿Mm? Si yo le digo, por ejemplo, a este mismo, le digo eliminar de es, del grupo donde está, lo que veréis es que en lugar de irse a la papelera, se va a ir a Anfield, ¿vale? Que sería... A sin clasificar eh, vamos a seguir con el guión voy a ir pasando todo esto ya lo hemos visto ¿Mm? y eh, me voy a parar aquí eh, eh, ya hemos visto las opciones de ordenación que son muy interesantes y aquí tenemos pues dos diferencias con Mendeley. ¿Mm? Eh, la posibilidad de formatear un, un documento con rtf que eso lo vamos a ver simplemente os enseñaré después dónde está la información y luego es importante, esta es una ventaja del No Basic que dispone de 51 tipologías documentales distintas. ¿Eh? Para empezar, la parte de, de almacenar y organizar, formatear eh, con el No Basic, eh, voy a explicaros eh, el menú eh, este principal. ¿vale? Eh, aquí tenemos tres opciones principales vale Hemos visto ya eh, My References, que es la que viene activada por defecto. Hemos visto eh, la pestaña Opciones. Eh, veremos Match al final del curso y luego veremos para qué nos sirve Downloads. Pero, básicamente, en eh, Node tiene, eh, de alguna manera, organizado de manera muy clara cuál, cuál es el flujo de trabajo del, del sector ¿Mm? entonces eh, nosotros cuando trabajamos con las referencias las vamos a guardar desde la pestaña cole que significa pues seleccionar o recolectar almacenar después las vamos a organizar desde aquí y finalmente desde format vamos a poder hacer por ejemplo bibliografía sencilla o formatear un manuscrito nos vamos a la pestaña collect y ahora como os he dicho vamos a ir viendo pues los distintos procedimientos la búsqueda en línea eh, lo que nos permite es que desde el propio gestor de referencia yo me puedo conectar en remoto a determinados catálogos de biblioteca y bases de datos ¿Mm? aquí si os dais cuenta, estas serían mis favoritos, pero yo puedo seleccionar otras hasta un máximo de 25. ¿Mm? Fijaros que hay aquí un montón de catálogos, de bibliotecas, bases de datos, por ejemplo, estapadme. Eh, so, simplemente tenéis que revisar esta lista. ¿Mm? Eh, los recursos que tienen la cruz significan que ya no funciona la conexión. ¿Mm? Para cambiar o para añadir un catálogo que nos interesa a nuestros favoritos, únicamente lo seleccionamos y le decimos copiar a favoritos. Y entonces ya pasa a esta parte de aquí. Ocultamos y ya está. Yo me voy a, eh, a hacer un ejemplo con Padme y me voy a conectar. vale Fijaros que ahora mismo es como si yo estuviera consultando la base de datos, eh, en este caso, Padme Medline, como si estuviera desde la web o desde WOSC, que también está integrada, pero yo lo hago desde el propio gestor. ¿Mm? Entonces, ahora lo único que tendría que hacer, eh, aquí tengo los campos de búsqueda, pues yo le voy a decir eh, que me busque en los Mesh eh, Terms, que son los términos controlados de, de Padme, como todos sabéis. Yo puedo poner aquí, Voy a seguir con las diatomeas y voy a poner eh, eh, otra vez que me combine con otros mesh terms. Bueno, yo voy a poner una búsqueda un poco tonta, ¿vale? No, no pasa nada. Y fijaros que ahora mismo yo puedo combinar con los operadores booleanos. En este caso le voy a decir el operador booleano AND. En lugar de decirle que me recupere todos los registros, le voy a decir solamente un rango para no perder mucho el tiempo, ¿vale? Y me, fijaros que me dice que ha recuperado 104 resultados. Bueno, pues yo puedo ahora directamente recuperar esos resultados y me los traigo directamente a Not ¿Vale? Eh, y ahora yo podría eh, seleccionarlos todos y los puedo añadir pues, en, en un grupo eh, que ya tenga creado o... En este caso voy a crear un grupo nuevo y le voy a decir diatomeas biotecnología, ¿vale? Y le digo aceptar. Eh, desde Colect eh, vamos a ir a New Reference. La opción Nueva Referencia eh, sirve para añadir referencias de manera manual. ¿Mm? Acordaros los que habéis asistido al webinar de Mendeley, que esta opción también está presente en Mendeley, y es simplemente introducir datos a mano. Voy a imaginaros, bueno, este libro que lo quiero guardar, ¿vale? Que es sobre tortugas. Bueno, pues yo, si es un libro, pues tendría que seleccionar en tipo de referencia, fijaros que... Eh, cantidad de tipos de referencia maneja en No Basic, ¿Mm? ¿vale? Entonces, si yo lo que quiero es la referencia de un libro, pues seleccionaría en tipo de referencia Book. Y algo muy importante, en No me señala de manera muy visual cuáles son los elementos necesarios para identificar la top. Tipología documental libro. Si os fijáis, aquí me pone que los campos arriba señalados son los necesarios o los elementales para cual, la mayoría de los estilos bibliográficos. ¿Mm? Y aquí me pone cuáles son los campos optativos, opcionales. ¿vale? Entonces, esto es muy importante. De forma que si yo pues, quiero... Eh, guardar este libro, pues yo, claro, tendría que poner, pues, Ferry, coma, eh, Bin, eh, Sencho, ¿vale? Que sería el autor. Eh, pondría aquí el, nom, el título, que sería eh, Tortugas, Terrestres, Terrestres, bueno, si pongo algo más, no pasa nada, ¿vale? Y áticas, ¿vale? El año de publicación, pues lo puedo mirar en el libro, pues vamos a suponer este es del 97. Pues yo pondría aquí en year, pongo 1997. ¿Mm? Luego, pues pondríamos el publisher, quien edita, que es editorial del Becky. Lo pondríamos aquí, editorial del... Becky, Como os dais cuenta, esto evidentemente no es la forma más deseable, pero a veces puede venirnos bien. ¿Mm? ¿Vale? Bueno, y una vez que yo añado los campos necesarios, no los voy a hacer todo, le digo Save. Ya os digo que, que la, la opción de añadir referencias manualmente pues puede ser interesante. Ya hemos visto un poco cómo podemos ir, evidentemente, organizando las referencias en carpeta. Yo lo que os aconsejo, conforme vayáis guardando, pues es mejor que lo vayáis haciendo poco a poco. No dejéis que se os acumule en, en la carpeta de sin clasificar, porque luego puede ser un lío. ¿sí? Si es verdad que esto está muy eh, conectado con vuestras necesidades de, eh, de trabajo intelectual un poco, ¿no? Y ahí, bueno, pues un poco cada uno puede usar su, su sistema. ¿sí? Si yo, por ejemplo me voy a la pestaña Organize, pues yo puedo ver eh, mis carpetas, ¿vale? Como os he dicho, puedo ver todas las carpetas, todos los grupos que yo tengo creados, que veis, tengo un montón, e incluso, pues yo podría compartir alguno de estos grupos, por ejemplo, esta, puedo gestionar, compartirlo, ¿vale? Con alguna persona, o usuario, o compañero. ¿Mm? Aquí hay que poner un email, pero claro, esa persona tiene que usar el no BASIC. ¿Vale? Y es importante, a la hora de compartir un grupo, activar, compartir no solo la lectura de ese grupo, sino poder leer y escribir. Lo que nos va a permitir poder formatear esas referencias después en nuestro documento. Fijaros, muy importante. ¿eh? Lo tenéis aquí. Eh, los adjuntos no se comparte. Fijaros que también aquí desde organizar, eh, bueno, podemos ver los, los grupos que nos hemos creado nosotros, dedicados, ¿eh? igual que, que Mendeley, y podemos eh, gestionar eh, los adjuntos. Voy a poner, a ver qué pongo, porque mm, vamos a poner economía aplicada, por ejemplo, eh, a ciencias. Bueno, no sé lo que va a encontrar, pero da igual, eh, porque voy y simplemente voy a enseñaros el procedimiento, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que yo, bueno, ahora no estoy aquí identificado porque lo he cerrado, me voy a identificar otra vez. A ver, vale, un momentito que me pide otra vez. Esto es porque he cerrado la ventana. Esto es normal, ¿eh? Vale. Le digo no guardar. Vale, me, me estoy logueando en fama. Y ahora, espero que me salgan los resultados. Vamos a suponer que este libro, ojo, puedo guardar uno o un conjunto. ¿Mm? Yo lo voy a hacer solo con uno, para que veáis el procedimiento. Imaginaros que me interesa guardar este libro. Hago clic en el título. Y ahora, lo que tenemos que hacer, fijaros que al lado del botón de exportar a Mendeley tenemos el de Note, pues simplemente hacemos clic aquí y ahora veréis que directamente me va a abrir en, en Node, BASIC, ¿veis? Y en el momento que me sale este mensaje de que eh, ha funcionado la importación, voy a decir que me lo muestre por los, más, los recientemente añadidos a la biblioteca. Ahí estáis, veis. Ahora vamos a hacer una importación desde la base de datos WebSign. Well ¿Mm? Como os podéis imaginar, como el No si es una eh, herramienta eh, de WebSign. Well el, la forma de importación es totalmente directa ¿no? bueno, he, he obtenido muchos pero bueno, yo voy a seleccionar pa, la página ¿vale? que no sé si son sean 25 bueno, y ahora qué tengo que hacer una vez que yo selecciono los registros que me interesan como podéis imaginaros, le doy al botón exportar online, hago clic le diría todos los registros de la página bueno, me puedo exportar eh, por ejemplo, todo esto. ¿eh? Incluso el registro completo y referencias citadas. ¿eh? Esto lo podríais probar a ver qué tal va. Yo solamente del contenido del registro me voy a exportar, importar eso. Le doy a exportar. Y ahora veis que dice enviando 10 registros. Y ahora veréis que es interesante, porque lo que hace es que directamente me los va a mandar a Ennow en línea. ¿Veis? Ya me lo ha hecho. Y fijaros. Cuando recargue la página, mirar qué interesante. Cuando yo estoy trabajando en Word con EndNote y con mi acceso personalizado, me indica, veis aquí, que este, esta referencia bibliográfica ya la tengo, veis, guardada en mi biblioteca de EndNote. Vamos a seleccionar, por ejemplo, los tres primeros, ¿vale? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Siempre buscamos el botón export. Damos o hacemos clic en exportar. Y, si no, y se nos abren las opciones de exportación. Aquí está claro lo que tenemos que usar, ¿verdad? Este formato que está aquí, que es donde pone en note. Seleccionamos este formato, la información que nos queremos exportar y hacemos clic en exportar. Fijaros que me, se me genera un fichero que se llama export. Punto RIS, y yo lo único que hago es guardarlo en mi equipo. Vale. Y una vez, eh, bueno, como veis, en algunos casos, cuando tú ya te haces una importación, el sistema eh, queda como recordado. Entonces, como os dais cuenta, yo al descargarme ese fichero .ris directamente ya me permite eh, loguearme en mi cuenta de Node. Y ya lo que va a hacer es, eh, en teoría, si todo va bien, veis, exportarlo. La otra forma de hacerlo sería la siguiente. Yo, desde la pestaña Collect, me iría a Importar referencias. Claro, porque yo lo que he hecho me las he exportado, pues ahora me las importo a mi gestor. ¿Qué tengo que hacer? Ex examinar el fichero que aparece en descargas, este que está aquí, lo selecciono, lo subo a EndNote y ahora siempre le tengo que decir la opción de importación eh, sería exactamente Redman RIS, es decir, nos exportamos con el formato RIS e importamos a EndNote con Redman RIS.